Hola, cuatro duristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver el unboxing, desempaquetado y primeras impresiones de la nueva bestia para de Xiaomi, ni más ni menos que el Pocophone F1. Comenzamos. Hoy es miércoles 29. Aquí está, señoras y señores, pocofon by Xiaomi, pocofon F1 Global Version, en el otro lado lo mismo, y en la parte de abajo pues tenemos, eh, vamos a quitar el rofale. Este. Esto sí, ya lo sé, que ya, ya, ya hay un boxing en YouTube, pero es que bueno, ya que lo tengo pues lo hago porque me hace ilusión, ¿no? ya está. Pues aquí tenemos que tiene un Qualcomm Snapdragon 845 refrigeración líquida dual cámara con inteligencia artificial y batería de 4000 mAh esta es la versión en negro de 6 GB y 64 GB de almacenamiento. Quitamos la tapa y aquí tenemos una caja totalmente amarilla levantamos esto, aquí tenemos el terminal, vamos a ver qué hay aquí dentro una TPU, si no me equivoco como fue el F1 User Guide, guía de uso en inglés y el, la funda TPU, que nervios es así un gris traslúcido, ahumado Aquí tenemos el terminal, lo dejamos aquí un segundo El cable USB-A a, a USB-C La herramienta extractora de la bandeja de SIM Y cargador de enchufe europeo porque es la es versión global Sin más rollos vamos al teléfono Buah, La sensación es... Está muy chulo, está muy guay, está muy bien me gusta mucho el tacto que tiene. Ahora, ahora además quitaremos el, los plásticos delanteros y traseros. Todavía no tengo templados ni nada, pero bueno, nos arriesgaremos. Poco Fone, lo mismo que pone en la caja en la parte de atrás. El Snapdragon, refrigeración líquida, la doble cámara y los 4000 mAh. Poco Fone F1, by Xiaomi. Y aprovecho para mandar un saludo a los compis del grupo de Telegram. En la descripción os dejaré el enlace es Poco F1 S. Venga, un saludo compis y nos vemos ahí Hasta ahora Bueno, ya hemos hecho un pequeño setup inicial Vamos a configurar la huella añadir huella dactilar, establecer proteína Vale, añada su huella, ponga su dedo en el sensor Correctamente, aceptar La verdad es que es bastante rápido La verdad es que no, no se ve tocho Ni pesante, ni nada Yo ahora mismo tengo el OnePlus 6 Y casi casi Es lo mismo, eh Hola cuatro turistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, Como sí, veis, el escenario del ¿Es, es diferente porque hoy vamos a ver cómo se puede hacer una viña tropical. Sí, se puede hacer ¿no? vamos vale, para ver toda la pantalla. Tenemos la, en el lado izquierdo, que es la parte superior rectangular, la parte derecha redondeado. Qué buena que es la piña. Para ello vamos a necesitar una piña, un cuchillo grande, que es de tipo parque. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a sacarlo un poco a la calle y a darle un poco de calle y a ver cómo se comporta. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado os agradezco un like y si queréis estar atentos los próximos vídeos, suscribís y activáis la campanita. Venga, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. <risa> hombre, chavalito, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hombre, de hombre, de cuatro turistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El pocofón F1.